Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Black Widow, si sí, finalmente llegó Black Widow al cine eh, una espera muy larga, la verdad, eh, se tenía que haber estrenado en mayo de 2020 razones que ya conocemos eh, obligaron a que esta película pase de fecha en fecha de hecho este año también se tenía que estrenar en mayo, pero volvieron a mover la fecha para julio y finalmente, por fin, después de tantos avances, tantos vistazos a la película, tenemos la película completa en el cine. Eh, una alegría inmensa, la verdad. De mi parte al menos, siendo fanático de, de Marvel Studios, eh, me expresé en mi Instagram personal, después de, de la función, con, con mucha emoción. La verdad porque, en serio, soy muy fanático de este universo y... Y volver a ver una película en el cine, porque habían pasado dos años desde la última película del MCU que vimos en el cine. Entonces, había mucha maneja realmente. Y de hecho, más allá del cine en sí, es la primera película que se estrena desde Spider-Man Far From Home. Porque no tuvimos otras películas del MCU, tuvimos las series WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, pero bueno, Loki ahora, pero no tuvimos películas, entonces faltaba eso, faltaba, y es muy lindo que, que haya regresado el cine al MCU, además de las series que empezaron con todo, la verdad, ya me voy a, a dedicar a, a hablar de, de Loki cuando se termine esta temporada, porque la verdad que hay mucho para hablar, y también muy manija con, con Loki. Eh, bueno, ahora... Voy a hablar un poquito de, de Black Widow sin spoilers, como hice en el episodio anterior Que si no lo escucharon lo pueden ir a escuchar Y bueno, antes de empezar con este nuevo episodio, quiero corregir algo del episodio anterior En el que hablaba de A Quiet Place Part 2, un lugar en silencio parte 2 Agradezco que Black Widow no tiene otro título en latino o en español porque no, no tengo que y que no es tan complicado como el de A Quiet Place eh, la película en cuestión, A Quiet Place Part 2 se estrena el 22 de julio no el 15 de julio como dije en el episodio anterior lo que pasa es que en la web de Cinemark y Hoyts que es el cine al que voy siempre aparecía la fecha del 15 de julio sigue apareciendo la fecha del 15 de julio Debe ser un error ahí de, de la gente de Cinemark y Hoyts. Así que nada, la fecha verdadera del estreno en Argentina es el 22 de julio, una semana después de lo que había dicho, así que bueno. Nada, eso para aclarar, voy a avisar cuando empiezo con los spoilers. Si no la vieron, vayan al cine, la verdad que además acá en Argentina estamos con un fin de semana largo, así que pueden aprovechar. Está muy lindo Está muy lindo para ir al, al cine, así que, nada, pueden aprovechar para ir a verla porque la verdad que en el cine es una experiencia muy, muy buena. La pasé muy, muy bien y, y es muy lindo volver, volver a ver una película de Marvel Studios en, en una pantalla gigante como tiene que ser. Eh, bueno, Black Widow. Black Widow está ambientada después de Civil War, no especifican cuánto tiempo, pero supongo que por la escena en específico que muestra a Natalia escondida, no voy a entrar más en detalles todavía, supongo yo que es bastante cercano al todo lo que pasó en Civil War. no es que pasó mucho tiempo después de Civil War, eh, pero más o menos tiempo, está ambientada después de Civil War y bueno, esto no es spoiler porque si ya vieron Civil War y el resto de las películas, saben que Natasha estaba del lado malo de la ley, digamos, entonces estaba prófuga de la ley por los acuerdos de Sokovia y básicamente escapando. Entonces eh, ella no aparece vinculada en cierto punto a los Avengers y digamos va por la suya que básicamente es de lo que se trata esta película esta película cuenta una historia de ella en solitario y sin vincularla a ningún otro personaje del MCU más allá de que existen las referencias obviamente se los menciona, obviamente sí pero no, no tenemos más que eso. Lo cual agradezco, la verdad, porque realmente era la película de Natalia Romanoff entonces no necesitábamos nada más de eso. De hecho, muchas veces hay películas del MCU que al no conectar con el resto del universo de alguna manera, por ahí no tanto, eh, no me terminan convenciendo... Este es un caso distinto, por lo que expliqué, era la película de Natalya y no necesitaba estar conectada a nada más del MCU. La historia gira en torno a desarmar la habitación roja. Que la habitación roja es el lugar en donde Natalya creció y donde la formaron para convertirse en Black Widow. Y como ella, hay muchas otras chicas en, en el mundo que son raptadas y puestas a disposición para ser entrenadas y ser convertidas en asesinas y en, digamos, máquinas de matar, básicamente, porque es lo que hacen en esta habitación roja. Entonces el objetivo de, de Natalia su misión, es terminar con eso. Tenemos personajes nuevos también que se han visto en los avances, tenemos la aparición de Yelena Belova por la gran Florence Pugh. Tenemos a Red Guardian, que está interpretado por David Herbour, que lo conocen seguramente por Stranger Things. Aunque se está metiendo bastante en el cine, la verdad. Eh, y es un muy buen actor, es un muy buen actor, a mí me gusta mucho. Eh, tenemos también a Rachel Weisz, la grande de Rachel Weisz, interpretando a Melina, que vendría a ser como una Black Widow un poco más... Eh, veterana, ella pasó por lo mismo eh, y bueno tenemos el regreso de William Hart como el secretario Ross el odiado secretario Ross y bueno, después aparece O.T. Fack Ben en el papel de Mason no hace mucho sinceramente eh, pero a mí me cayó bien, qué sé yo Empecé que iba a tener un papel un poco más importante en la película. Hace ah, sí, sus cosas importantes. A ver, no, no le quiero restar mérito, claramente. Con las cosas que consigue, la verdad, yo lo querría un montón. O sea, pero bueno, eh, no es por ahí tan importante su tiempo en pantalla. Eh, a eso me refiero. Aunque, como les digo, me cayó muy bien el personaje. Hay que ver si, si lo vemos de vuelta en el MCU. Acá pasa algo también. Que es que la presentación de estos nuevos personajes, por ahí, por cómo está establecida esta historia cronológicamente en el MCU, que es después de Civil War, no tiene por ahí a favor esto de poder introducir personajes para el resto del MCU, porque además son personajes, creo que exclusivos para esta historia, a excepción de Yelena. Para mí Yelena además por algo que pasa más adelante siento que va a ser claramente parte del MCU de acá en más de hecho a ver David Herbert y Rachel Weisz son actores un poco más de renombre en especial Rachel Weisz y generalmente cuando pasa esto de actores pesados terminan estando solamente en una película como aparición especial, digamos, entonces puede que ellos cumplan este rol, eh, más teniendo en cuenta cómo sus personajes son llevados en la historia y cómo pueden ser llevados a futuro en el MCU. No, no es el caso de Yelena, por lo que no puedo comentar todavía, que ya lo voy a comentar con spoilers, y en el caso de Mason, qué sé yo, a mí me gustaría verlo, me copó, eh, me cayó muy bien. Eh, Quiero ir a tomar una cerveza con, con Mason. Bueno, eh, me gustó mucho la película. La verdad que me gustó mucho la película. La disfruté, por eso insisto en esto de el cine. Ver una película en casa es lindo. Eh, tiene su, su lado bueno. Eh, te podés tomar una cervecita, te podés tomar unos mates. Te podés eh, sentar tranquilo, estirar los pies. Que nadie hable poner el volumen alto, bajarlo, poner pausa, ir al baño, estás en tu comodidad, todo muy bien. Pero el cine tiene, tiene esa magia, esa, esa cosa tan linda de ir, de sacar la entrada, de entrar, sentarte, ver los avances que lamentablemente no los pude ver porque llegué tarde, maldito tráfico. Me perdí los primeros tres minutos que igualmente los acabo de ver porque ya está girando la película en internet. Por lo que les comenté en el episodio anterior, este tema de que cuando las películas van a las plataformas ya están por todos lados. Porque también esta película está ya disponible en Disney Plus, pero tienen que pagar. Por eso es preferible incluso ir al cine, que hasta sale más barato, les digo. Así que nada, eh, pude ver esos minutitos, no me perdí mucho, me perdí un par de detalles que ahora por esos detalles entendí ciertas cosas que después pasaron en la película que tampoco fueron tan importantes, pero bueno, ahora las entendí y me perdí la fanfarria de Marvel Studios, la hermosa música que aparece cuando se va metiendo el logo de Marvel Studios con todas las... Páginas de cómics y después las escenas de, de otras películas. Bueno, ya la voy a ir a ver de vuelta al cine, obviamente. Pero bueno, acá en Argentina estábamos en la previa de un feriado. Dicho sea de paso, feliz Día de la Independencia para todos y todas acá en Argentina. Y bueno, como pasa siempre, en la previa de un feriado... Bueno, el tráfico es un verdadero desastre. Y la verdad, con mi hermano salimos con mucho tiempo... E imagínense que el tráfico era un desastre para que, incluso con mucho tiempo previo para salir, llegamos con lo justo y nos perdimos los primeros minutos, la verdad. Es por ahí lo negativo de, de vivir en la ciudad, que igualmente me gusta, pero bueno, cosas que pasan. Eh, como les decía, la película me gustó mucho, me, me gustó mucho el cine, potencia todo lo bueno, que, que tiene esta película eh, muchas escenas se disfrutan muchísimo más tanto en sonido como en imagen por el cine que igual en sus casas lo van a disfrutar mucho si es que la ven de esa manera porque la verdad que la película se disfruta mucho y si son fanáticos o fanáticas del mcu van a disfrutar mucho más esta película porque Creo que no hay persona en el mundo que no quiera a Natalia Romanov. Y tener esta película de ella sola, que llega tarde, esto no es nada nuevo lo que voy a decir, llega tarde, sí. Pero lo importante es que llega. Eh, la verdad que lo importante es que llegue y, y que esté dentro de, del MCU, que cuando se haga un repaso de las películas y todo eso, digamos... Bueno, está la película de Black Widow, eso es importante, lo importante es que haya llegado y eso me, me pone muy muy feliz porque la verdad que la actriz, Scarlett Johansson, el personaje se lo merecían y bueno, es como escribí en mi reseña de, de Instagram, el final, el cierre que se merecía este personaje. Bueno, ahora sí, lamentablemente ya no tengo más palabras posibles para... De escribir esta película sin entrar en spoilers, así que hasta acá todo lo que tenía para decir de Black Widow sin spoilers, a partir de este momento voy a entrar en spoilers y bueno, vayan a ver la película de cine por favor que vale mucho la pena. Bueno, bueno, bueno, Black Widow, voy a empezar hablando de las escenas de acción creo que son el gran, gran punto fuerte de, de esta película Escuché que se la comparaba con The Winter Soldier. Bueno, yo mismo cuando vi el primer tráiler enseguida pensé en The Winter Soldier porque la verdad te daba esa sensación. No de que estaba por ser un calco de esa película, sino porque tenía como ese aire a The Winter Soldier. Y por suerte no es así, al menos... Yo en ningún momento sentí eh, que estaba viendo algo parecido a The Winter Soldier, tiene sus cositas, pero la verdad que la película tiene su propia, digamos, historia y además, más allá de que tiene todos estos condimentos de cine de espionaje que terminan relacionando un poco a Black Widow con The Winter Soldier, la verdad que la vi lejos de, de lo que fue esa película y, y la verdad que eso me gustó porque entrar en ese tipo de comparaciones nunca le termina favoreciendo a, a una de las películas, en general a la segunda, no a la original, a, a la que se está comparando. Y bueno, yo creo que juega su propia, su propia historia, y, y bueno, hay escenas que te pueden recordar a The Winter Soldier, o a otras películas que tiran más para la acción dentro del MCU o incluso series, por ejemplo de Falcon and the Winter Soldier, por coreografías, por momentos, pero no, no tanto, yo creo que claramente destaca Scarlett Johansson, la verdad que lo que hace ella en cuanto a las coreografías de acción es impecable, ya la hemos visto muy muy bien en, en otras películas bueno, justamente en The Winter Soldier eh, peleando en Civil War eh, creo que es donde más se, se destacó en ese aspecto y, y bueno, acá creo que está al máximo potencial de lo que Scarlett Johansson brinda en cuanto al personaje de, de Natasha creo que la verdad las escenas son, son son increíbles. Son realmente increíbles las escenas de acción llevadas a cabo por ella. Eh, muy entretenidas, muy llevaderas. Hay una en la que se deja golpear directamente por el personaje de Draco. Que es. Eh, es muy chocante. Al menos para mí. No sé, es como que veía esa escena y ah, duele ver que, que le está pegando y que no puede hacer nada, porque tiene este temita del control, que, que no, no me acuerdo la palabra de lo que era, pero básicamente cada Black Widow que, que se le acerca a Draco no puede acercarse a él, ni tocarlo ni nada, entonces es como, ah, querías que lo mate a trompadas y no podía, y después, bueno, esa vueltita de tuerca y nos enteramos de lo que realmente estaba haciendo Natalia recibiendo esos golpes, que incluso no sirvieron. Ella misma dice, bueno, no lograste lo que tenía que hacer, ahora me reviento la nariz contra el escritorio. ¿Cómo dolió eso? ¿Cómo dolió? No sé si me dolió más eso. O el momento en el que se acomoda de vuelta la nariz. ah Pero, nada. Eh, eh, acción no falta en esta película. Eh, ese detalle de las piñas que le da Draco a Natalia Romanoff. es un detalle interesante, una amiga ayer lo puso en Instagram y no lo chequeé porque confié en ella, pero recordando así creo que tiene razón, igualmente Puede haber un error, la verdad, pero estoy diciendo esto sin chequearlo, pero al menos creo que tiene razón. Que es la primera vez que golpean directamente en la cara a un personaje femenino en el MCU. Y que se ve así como se vio en esta película. No recuerdo, ahora estoy recordando de Captain Marvel, pero no, tampoco. Así, así, no. Así como fue en esta película, no. Así que bueno, detalle eh, Anda a chequearlo Yo al menos, lo de lo que me acuerdo No, no Pero eh, fue una escena muy muy dura Y bueno, después lo, Le dio su, su merecido Como se dice Muy muy bien Natalia Lo dejó ahí en el piso tirado Como tenía que hacer eh, Muy bien también Muy bien, ya quería entrar más adelante En este detalle, pero lo voy a decir ahora Muy bien Florence Pugh Excelente. En las escenas de acción. Acá me estoy eh, especificando en las escenas de acción. Está muy bien. La primera pelea que tiene creo que fue con. Eh, fue con una Black Widow, que es la que le termina dando el antídoto a ella, pero no me refería a esa, sino a la que es el encuentro con, con Natalya, que se vio en los avances. Muy buena escena. Muy buena. O sea. Me encantó porque era como una pelea de hermanas, pero esa pelea de hermanas, de no las hermanas comunes, sino unas hermanas que son asesinas. Entonces fue, fue muy divertido porque se estaban. en un momento se estaban ahorcando y era como, bueno, pausa, paremos acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, fue muy. Fue divertido y fue. Fue divertido en ambos sentidos. En cuanto a la acción y en cuanto a, a, a, a lo gracioso de, de las escenas. Eh, después, bueno, también, por ejemplo, eh, David Harbour y Rachel white también muy, eh, muy bien. R Rachel creo que no tuvo muchas. O sea, sí, pero no tanto como, como el resto. David Harbour, sí, la, la escena de, de la prisión estuvo muy bien. Eh, hay sí, hay noté varios cortes, pero uh, no son. No fueron tan. Eh, digamos eh, de corrido como, como las escenas de, de Scarlett pero muy bien o sea es un personaje que creo que cumplió más la función de comic relief que, que de personaje de acción pero igual estuvo muy bien en ambas en ambos roles y, y bueno en general bueno las peleas con Taxmaster también estuvieron muy muy bien ya voy a hablar de, de Taxmaster porque hay algo ahí que no me gustó mucho, pero bueno, eh, lo dejo para un poco más adelante. Eh, y bueno, en general, la acción, que creo que es el, el gran punto fuerte de esta película, está muy bien. La verdad que creo que es una de las mejores en cuanto a ese tema. Eh, para mí la mejor sigue siendo The Winter Soldier, pero bueno, eh, superar esa película creo que va a ser muy complicado, al menos para mí. Y bueno, está ahí, estoy viendo porque ya... En mi lista de Leatherbox sumé a Black Widow. Y sí, al menos en todo el resto de películas que tiene por encima Black Widow, creo que es la tercera o cuarta en la que de verdad en esas películas hay mucha acción y Black Widow está ahí, tercera o cuarta, así que a ese nivel. En cuanto a acción, en cuanto a escenas de acción, me, me gustó mucho, mucho. Eh, un tema que ya... Metí un poquito antes, pero acá quiero especificar a un personaje en particular, y Elena Velova, que, como dije, me encantaría que aparezca más en el MCU. Ahora sí puedo hablar de la escena post-créditos. No quiero hablar tanto porque la quiero dejar para el final, como fue en la película, pero esa escena nos da el pie de que Elena va a aparecer. De hecho... Fue confirmada para la serie de Hawkeye, no recuerdo ahora, pero lo veo acá. Trabajo de investigación, como siempre, con la compoca. acá. Eh, no, busqué Hawkeye solo, Hawkeye serie, ahí está. Igual, internet puede mentirme tranquilamente, pero yo recuerdo que la habían confirmado para la, para la serie. O por ahí estoy delirando y me confundí. Bueno, no, no aparece acá, pero, pero creo que la habían confirmado. Cuestión. Si no la confirmaron, y me confundí yo, tiene que aparecer, porque creo que con esta escena post nos dan el pie de que va a aparecer, por Clint. Pero más allá de eso, creo que es un personaje que debería aparecer más adelante en la MCU, porque tiene mucho, mucho potencial realmente. Eh, se hablaba de que podía suplantar a Black Widow. No sé si específicamente suplantarla, pero jugar ese rol de la nueva Black Widow. Pero no en, en, en el sentido de reemplazar a Natalia, sino de tomar el manto. Como pasó con Sam. Pasó de ser Falcon a el nuevo Capitán América, pero no es. Steve Rogers es otro Capitán América. Entonces, en ese sentido, digamos, podría ser, la veo... Sea como sea, me gustaría que aparezca más adelante, porque además Florence Pugh es una actriz impresionante y tenerla en el MCU, tenerla y nada más para esta película y no aprovecharla para que esté en más películas, la verdad es un desperdicio, entonces por eso y por mucho más debería seguir apareciendo en el MCU. Además Florence tiene, eh, tiene una capacidad actoral impresionante, lo demostró en Midsommar, lo demostró en Little Woman, pero en esta película me gustó mucho porque jugaba muy bien ese papel de ser graciosa cuando, cuando se necesitaba, tener esa, ese, esos momentos de drama cuando también se lo necesitaba sin cambiar tanto, porque terminaba siendo el mismo personaje pero en un momento te hacía reír y al otro ya... Te, te tocaba el corazón, era como muy, muy bien llevado, eso por parte de la actriz, entonces para mí es un 10 y, y hay que aprovechar tener a esta pedazo de actriz en, en el MCU y que siga con, con Yelena Belova más adelante. Eh, el resto de los personajes, como dije un poco al principio, dudo de que puedan volver a aparecer, Red Guardian y Melina son como muy de esta película, muy de esta historia que ya quedó atrás en lo que va de la cronología del MCU por ahí tienen un cameo pero no los veo, me gustaron la película, me gustaron, David Harbour me gustó mucho, muy gracioso también no fue el personaje gracioso que, que en un momento te molesta ya de tanto verlo como bueno ya se entendieron los chistes, basta no, no, estuvo bien cumplió muy bien su función eh... Melina, eh, está muy muy bien interpretada por Rachel, con esa con esa cuota de sangre fría el personaje, pero a la vez también con cierta empatía, eh, con ese giro que, que la verdad me sorprendió, no me lo esperaba, por ahí para otras personas termina siendo más esperable, pero yo no me lo esperaba, pero muy muy bien. Y bueno, no creo que vayan a aparecer más adelante, pero en esta película estuvieron muy bien. El que no quiero que aparezca más es Tadeusz Ross. Lo odio completamente, pero va a seguir apareciendo. Es como una especie de Nick Fury. Bueno, no no es como una especie de Nick Fury, pero en el sentido de que siempre está. Ahí aparece para joder, para molestar y ser un, una molestia, básicamente. Um, así que nada to Todas las películas que estén relacionadas a, a temas gubernamentales O más terrenales Dentro del MCU El chabón aparece para joder Simplemente Y bueno, que vuelva Mason A él si <ríe> lo quiero porque me, me gustó mucho Más allá de que no hizo Demasiadas cosas Ah, esto, no, no, no, no lo podía mencionar antes eh, Si no hablaba de spoilers Consiguió un jet al final Natalia le, le dijo ¿y el jet? ¿dónde está? no, pero si no me das tiempo no bueno, al final ahí tienes el jet el jet con el que se fue a buscar a, a Steve y a Sam, recordemos porque ya ahí estaba rubia con el chalequito, el chalequito que cuando eh, y Elena se lo da a Natalia en el cine, algunas personas se pusieron a gritar como, es el chaleco <risa> eh, muy, muy bueno eso eh, para quienes no lo hayan notado, supongo que muchas de las personas que están escuchando esto saben de lo que hablo, el chaleco que tiene Yelena en gran parte de la película es el que termina teniendo Natasha en Infinity War, que cuando salen los primeros avances de esta película, mucha gente había notado que el chaleco que tenía Yelena era el mismo, y en efecto termina siendo ese, y lo termina usando Natasha en el final cuando se va con el jet a buscar a sus amigos prófugos. Bueno, al final le consiguió todo lo que quería a Natasha. así que pedazos amigos, me hizo muy muy bien, eh, me gustaría verlo, me gustaría verlo, aunque bueno, teniendo en cuenta que la historia de Natalya terminó en el MCU, sería raro verlo ahora, ahora caigo de eso, pero pero bueno, puede aparecer, puede aparecer, como apareció Abomination así de la nada en el tráiler de, de Shang-Chi, ¿por qué no? El regreso de, de Mason, ¿no? Eh, y bueno, creo que la película va específicamente a contar algo de, de Natalia. No vemos mucho de, de su pasado, tenemos distintos momentos en pantalla que, que nos muestran un poco de lo que vivió. Una muy buena escena de créditos, se podría decir, del principio en la que muestran flashbacks de los momentos de Natalia en la habitación roja con Nirvana de fondo, con Smells Like Teen Spirit cantado de una forma más eh, tranquila si se quiere pero que a la vez ambientaba muy muy bien las escenas y me gustó mucho, me gustó mucho porque además como había entrado tarde al cine y no había visto la presentación de Marvel Studios con el logo y mostraron esa escena con, con los créditos, ya presentando, digamos, a los actores, a las actrices, a la directora. Eh, me, me pareció raro, película dirigida por Kate Shortland que no lo dije, perdón, Kate. Eh, me pareció raro todo eso, porque no, generalmente esto, en las películas de Marvel, termina pasando al final, no al principio. Y verlo así, de hecho también tiraron el Black Widow, el título, entonces es como fue raro, porque al final no apareció, y es lo que termina pasando en las películas del de la MCU, me gustó mucho vale ¿eh? es un lindo cambio, no sé si es que al ser la primera película de la fase 4 van a empezar a hacer esto en todas las películas de la fase 4, no lo sé, pero al menos a mí ese cambio me gustó mucho, para ir variando además, no, no siempre ir por el mismo lado, me, me gustó mucho esa escena en la que tenemos esos vistazos a lo que era la vida de Natalia en en La Habitación Roja, y ya de ahí saltamos al momento en el que está escapando de, de Ross después de Silver. Eh, la película justamente cuenta la historia de Natalia sacándose de encima este peso de La Habitación Roja y terminando con esa organización de, de una vez por todas eh, es muy interesante ese punto porque viéndolo desde el lado más, digamos, para analizar, es una referencia bastante, no sé si clara, pero al menos yo lo entendí por ese lado, de, de la trata de personas. Y además, con, con ese punto importante de que son todas mujeres, de hecho en un momento Drake lo dice claramente como... Eh, Todas estas chicas creo que menciona y las muestra, muestra caras de chicas a lo largo del mundo. Entonces, eh, como ese paralelismo que fue bastante interesante y ella yendo en contra de esta organización, muy muy bueno. Y bueno, es eh, un poco de el, el pasado de, de Natalia, que en la película de ya lo vimos, ella habla de, de esas famosas letras rojas con Loki, bueno, de hecho lo nombra Alexei en un momento, esto de, de las letras rojas y, y todo eso, eh, letras o números, no, no recuerdo bien, pero básicamente eh, hablando de, de las personas que mataron, también haciendo eh, referencia a, a Yelena, pero bueno, en específico por el tema de Natalia y, y todo este pasado que, que tanto la atormentaba y que gracias a poder sumarse a, a los Avengers pudo dejar atrás ese pasado oscuro, que a la vez eh, seguía un poco abierto con todo este tema de, de la habitación roja, que cuando ella se entera de que seguía ahí funcionando, cuando justamente creía de que ella había terminado con todo eso por una misión que tuvo, eh, bueno, vuelve a la carga para, para poder terminar con todo, entonces... Por eso fue tan importante esta película, porque no solamente nos regaló una película en solitario de Natalia, que la merecía hace tiempo, sino que cerró muy bien esta historia del personaje de, de algo que, que tenía pendiente, que era terminar con, con La Habitación Roja y terminar con, con todo eso, con su verdadero pasado, con su pasado que tanto la atormentó la y, y terminarlo de una vez por todas en, en ese sentido por eso fue un, un gran un gran final para, para este personaje que para mí ya había sido un buen final en Endgame, más allá de lo que pasó pero creo que esto la enaltece mucho más y, y le da un lindo cierre a, a, su, a su personaje en el MCU porque ya sabemos que no va a volver a aparecer y es una muy, muy linda despedida para Natalia Romanoff Bueno, los únicos detalles que no me gustaron en la película y los voy a mencionar Los villanos Los villanos no me gustaron Draco me gustó pero hasta ahí no me convenció mucho el actor la verdad que lo interpreta muy bien y está muy bien esos momentos que tiene hablando con, con Natalia, pero no, no me terminó de convencer tanto. Eh, está ahí porque es el malo, básicamente. A ver, estarán escuchando esto y dirán y bueno, tiene que haber un villano. Sí, pero cuando hay un villano con... Motivaciones y con Una historia y con eh, Algo más interesante para contar Vale mucho más Acá es Una persona que está detrás de De una organización Horrible, pero nada más No, no tiene mucho más Y No sé, no, no me terminó de convencer Lo mismo con Taxmaster, que a esto iba antes, eh, venía bien, venía bien, me estaba gustando, de hecho relacionándolo con las escenas de acción, hay una muy buena escena de persecución eh, en Budapest, por fin vimos <ríe> Budapest, me había olvidado de esto, Budapest, que lo dice así, me hizo recordar al meme de, de, de Hermione con el Leviosa, Leviosa, este, es Budapest, no, Budapest, eh, muy muy buena esa, esa escena con, con Mason, eh, pero por fin vimos Budapest, creo que también en el cine cuando aparece el nombre de Budapest y se ve la ciudad, fue como algunas personas, no sé si gritando, pero como emoción, fue como por fin Budapest, eh, pero bueno, esa escena en la, en la, en la calle, esa persecución estuvo... Espectacular eh, Gran parte de esa escena Está llevada con Taxmaster Y tiene otros momentos también buenos Una pelea con Natalia en el primer cruce Que tienen estos personajes Entonces me estaba gustando Pero bueno, después es como que Cuando descubrimos la verdadera identidad Y, y todo No digo que me, me, me terminó de gustar Pero por cómo termina el personaje se me hizo raro, es como que lo terminan mostrando como otra víctima más de las garras de Dracov, Como si fuera otra Black Widow que terminó bajo, bajo el mando de, de este tirano. Pero no, no me terminó de convencer eso. Por ahí si sí llevan al, al, al personaje por otro lado, al, al villano. A la villana porque termina siendo mujer. Eh, me hubiera gustado más, pero siento que, que al menos en, en esto no, no me copó mucho. Eh, así que nada, los villanos no me gustaron tanto. Creo que tiene más peso la habitación roja y todo lo que simboliza que los villanos en sí. Otro detalle que no me gustó tanto fue el tema del CGI. Hubo momentos en los que sentí que el CGI estaba hecho medio mal, no... pequeños, ¿eh? pequeños momentos, no, no voy a cargar tanto con eso, porque la verdad que, a ver, en cuanto a efectos visuales, la película es, es espectacular, un 99% espectacular, pero bueno, ese 1%, esos pequeños detalles como el, el efecto del antídoto, cuando se hace humo y y, otro, y otros pequeños detalles, cuando Natalia se tira al vacío desde la habitación roja que estaba flotando ahí entre las nubes, ahí algunas cositas me no me terminaron de convencer, pero bueno, pequeños detalles. Tampoco lo voy a señalar como algo completamente malo porque no es así, pero bueno, solamente para mencionarlo. Para terminar, en específico de la película, la escena post créditos, obviamente que ya la mencioné un par de veces, pero no me metí tanto. Nos presenta a Yelena yendo a la lápida de su hermana, de Natalia, que por fin la vemos. Algo de lo que mucha gente se quejó es que Natalia no había tenido su funeral en Endgame. Bueno, acá no tuvo un funeral, pero vemos que tiene su, su lápida en conmemoración a su muerte. Muy bien, perfecto. Hablando de un gran cierre para el personaje, por fin le dieron ese lugar, esa importancia, y tenemos esta real despedida. Eh, y bueno, estaba siendo todo muy emotivo, de hecho la perra que acompaña a Florence Pugh, a Elena eh, tiene el nombre que le había puesto Mason en una de las identidades falsas a Natalia, si mal no recuerdo. No me acuerdo ahora bien el nombre, pero era ese nombre, entonces ese detalle me gustó mucho. Y bueno, estaba siendo todo muy emotivo, muy lindo. Pero aparece la Condesa Valentina Alegra de Fontaine, que ya la vimos en The Falcon and the Winter Soldier. Y de hecho, esta iba a ser su primera aparición en el MCU, pero bueno, cuestiones de la pandemia. Terminó saliendo primero The Falcon and the Winter Soldier. Y después Black Widow no modifica mucho a lo que es el MCU aunque hubiera estado mejor verla primero en esta escena post Igual, como digo, no modifica realmente nada en el MCU. Está perfecto de ambas maneras. Y aparece, y acá es donde justifico el pobre Clint. Porque demuestra una foto de Clint y le dice, acá está tu próxima misión. Acá está el asesino de tu hermana. Y cuando se revela la foto de Clint, el cine dijo, no... Y yo estaba como, se picó todo, no puede ser, y acá es donde se justificaría que Yelena aparezca en la serie de Hawkeye, porque se picó todo mal. Claro, nadie sabe lo que pasó en Bormir, y si Yelena va con la cabeza hecha de que este tipo, que ni lo conoce, mató a la hermana, fuiste. Así que va a ser muy interesante ver esto más adelante. Eh, nada, me, me gustó mucho la escena post créditos. Eh, habría que armar una lista de las mejores escenas post créditos del MCU porque es como un, una lista aparte para armar gran gran película. A mí me gustó mucho, la voy a volver a ver, la voy a volver a ver en mi casa, que creo que ya se terminó de descargar la película, perdón, pero bueno. Eh, tengo muchas ganas de verla de nuevo. La voy a volver a ver en el cine, obviamente. Eh, mi calificación es un 8,5 sobre 10. Terminó número 12 del MCU en mi lista de Leatherbox. Así que muy, muy bien, Black Widow. Merecida despedida del MCU para Natasha Romanoff. Como puse en la reseña de mi Instagram personal... Gracias Scarlett Johansson por este gran personaje que nos has regalado. Y bueno, eh, nada, hasta acá todo lo que tenía para decir de, de Black Widow. Me gustó mucho, la disfruté y espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo y espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Un par de cosas para mencionar, algo que no dije en el episodio anterior porque no estaba creada completamente, ahora sí. La cuenta de Instagram de este podcast es después de otra función podcast, un poco largo, pero pueden buscarlo sin el arroba, después de otra función, y aparece ahí para que me puedan seguir. En YouTube también, sí, sí, sí, voy a estar subiendo los episodios en YouTube después de otra función, se pueden suscribir ahí y escuchar los episodios también de esa manera, si no pueden escucharlos en Spotify. Eh, y bueno, algo también para aclarar, porque me pasó algo muy loco, que es que cuando creé este podcast, la había puesto después de la función, ¿qué pasó? Cuando lo estoy subiendo, me encuentro con que en Spotify ya existía un podcast con ese nombre en México, así que tuve que cambiar todo, tuve que cambiar el logo, tuve que cambiar la cuenta de Instagram, el nombre... Y bueno, no lo modifiqué mucho porque tampoco tenía muchas opciones en la mente. Así que fue a después de otra función en vez de después de la función. Y bueno, ese fue el cambio. Por eso seguramente habrán notado que en el episodio anterior dije después de la función y no después de otra función. Así que acá oficialmente ya este podcast se llama después de otra función. Nada, pequeños contratiempos que pude solucionar. Bueno, dicho todo esto, hasta acá este nuevo episodio, espero que les haya gustado y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.